Porque lo que yo descubrí en ti es algo, algo fuera de lo normal. You know. Esta es mi nueva canción de amor. Oh, no, no. La que ahora suena en el auto. La que ahora suena en la radio. Esta es mi nueva canción de amor. en tu estereo De amor, oh no, no, la que ahora suena en el auto, la que ahora suena en la radio. Esta es mi nueva canción de amor, ah oh, no, no, la que ahora suena en el auto, la que ahora suena en tu estéreo. Y bajaste el tema al celular y te pusiste a escuchar y te pusiste a escuchar y te bajaste el tema. a uh -huh.